A Beguic, Tluche, O León valer refugue verdad a Toé, ve tigita Wayoni che le refugue. Bah, c'était la Mona? Ina tigir Ronegin vórtawa vopon lentejin. Van lise los respucho M tigir, tir peregu de los respucho M nadie me bata venta ar llores puro e m tigir Tir valuron llores puro e m le refugé tir coe en abiás widel Nabias widel tir sume valuron llores puro e m vas montano y de cien metros su que batliza y vreda muna que bat ti tira iba plach e izjatul que huete de shenda obradja tuve tira voluntina ¡Venga, mani, cool ¡Bad ¡Venga, mani! bonta! mani! va! va? ¡Venga, ¡Refutul el tichlanita tanuscafa de Vlani ra. Aquel Tucson puebno día de gente viel ni vremo bat Dilk, coplecu Tucson va inta poco bendigne. Tu bat Qué wafa me caspa col, tiguer leve muéque. Qué guapa? me yaspa col, me yaspa con lo gol -e leve y lava. Dile, Balmirel! Va. ¡Borra que a Gildèv! ¿Qué es eso que te ama? a si te preyuta! Un tine que en abias tirvas, de chit belem de chemo y metre, numen la va a tafa. ¿Qué se ha la primera vez que ha